El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. El 17 de febrero de 2018 se organizó en el Congreso de los Diputados una jornada eh, para la comunidad africana y afrodescendiente en España. Y estuvo organizada por la diputada de Alicante, eh, por Podemos, eh, Rita Bosago. Eh, la comunidad africana y afrodescendiente eh, defiende que, y denuncia que no se respeta su identidad siempre y no se le no encuentra la acogida eh, como, como pueblo eh, de otra raza, es decir, respetando su identidad interracial, racial única. Al mismo tiempo, eh, ellos piden que reconocimiento legal en las instituciones del Estado eh, y reconocen pues, un trato digno, ¿no? Quieren tutelas, sí, quieren, claro, como todos, trabajo digno. Eh, hubo también un representante de los manteros eh, que en cada ciudad de España y Europa se mueven y es verdad que no tienen a veces reconocimiento legal. Al mismo tiempo, eh, quieren... Eh, Conseguir un reconocimiento legal en las instituciones, incluso en la Constitución de España que reconozca una sociedad multicultural, multiracial. Todo comportamiento eh, ha de ser responsable, eh, tanto para el país que acoge como para las personas que son acogidas. No se escuchó ni una palabra sobre sus responsabilidades y deberes también, porque eh, todos compartimos derechos y responsabilidades. Yo he vivido 55 años fuera de mi país de origen, estudiando las lenguas, las culturas eh, y conociendo la identidad de los pueblos con los que colaboraba para un desarrollo sostenible. Y me he sentido siempre muy bien acogido, apreciado y querido porque he reconocido su identidad, su cultura, su historia. Este, esta colaboración y esta convivencia reconoce que las dos partes aportemos no solamente lo necesario, sino que aportemos lo mejor de nosotros mismos. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.